Señor Martínez, Egunon, Egunon. Eh, poco más de 24 horas desde que el nuevo gobierno está funcionando y quisiera preguntarle, eh, ¿cuánto ha tenido que renunciar Podemos a sus principios para entrar en el gobierno? Bueno, eh, renunciar diría que nada, porque al final la principal parte de nuestros principios era que para poder transformar la sociedad eh, teníamos que entrar en un gobierno y no servía solo con hacer bueno, pues una labor parlamentaria o de oposición. Obviamente, eh, cuando tienes que ponerte de acuerdo con otra fuerza política en un gobierno de coalición y con otras muchas para poder eh, conformar ese gobierno, pues eh, sabes que tus objetivos no se van a cumplir al 100%, o por lo menos no en esta legislatura, pero que tienes que ir poco a poco a pesar de ello. Eh, creo que las medidas que re se reflejan en el acuerdo de gobierno PSOE-Unidas-Podemos eh, bueno pues los ejes fundamentales eh, de, del programa de Unidas Podemos están, están presentes, la primera medida del gobierno ha sido clara una subida eh, de las pensiones una revalorización del, a, al IPC eh, pues eh, primer día, primer cumplimiento uh -huh. eh, La elección de Tezanos al frente del, del CIS de Dolores Delgado como fiscal general del Estado ¿eso causa malestar interno? No, no, además eh, es decir no todos los miembros del gobierno pueden tomar todas las decisiones. Cada uno eh, tiene, tiene su campo, ¿no? Ya, ya lo dijo, creo que fue el, el, el propio Iglesias. Sería eh, raro que nosotros pudiéramos o conociéramos todos los nombramientos que va a hacer el Partido Socialista o que pudiéramos eh, condicionar todos ellos, así como... El, el propio presidente no no puede condicionar cuáles van a ser las secretarías de Estado que va a nombrar un ministro o ministra de, de Unidas Podemos. Eh, entonces, pues, se tienen esa libertad de, de elección y creo que hay que dar oportunidad a, a esos nombramientos. Otra cosa es que la presencia en el gobierno de Unidas Podemos permita que, ejerciendo bueno pues el control que puede ejercer una, una fuerza dentro de una coalición, que la labor de esas personas sea la mejor posible o mejore en base... A, por ejemplo en el caso de Tezanos, a, a la labor que, que tuvo en la legislatura pasada. ¿no? Ahí sí que Unidas Podemos puede condicionar ese trabajo o impulsar la mejora de ese trabajo. Mm. ¿Tiene usted la impresión de que hay sectores que les están vigilando muy de cerca? El Consejo General del Poder Judicial, ayer contra Pablo Iglesias, el presidente de la COE, con, con una de las cosas en las que ustedes hacen más hincapié, que es lo del, lo del salario mínimo, van a tener mm. un marcaje especial más allá de las fuerzas de la oposición. Es evidente. Es evidente que hay sectores eh, que no comparten el, la política que este gobierno quiere llevar eh, adelante. Eh, pueden respetar el gobierno, pueden respetar eh, que, que la democracia nos ha traído hasta aquí, pero bueno, pues eh, no me sorprende que la COE... Eh, bueno, pues tenga una actitud, no sé si hostil, por lo menos crítica con una serie de medidas de las que plantea el gobierno. Ya ya lo sabemos, ya lo sabemos. También fueron críticos con la subida de salario mínimo a 900 euros y plantearon que iba a haber, iba a destruir no sé cuánto empleo y la realidad es que la empleabilidad ha, ha crecido, ¿no? Y respecto al Consejo General de Poder Judicial, bueno, pues a mí me, me sorprende, por ejemplo, la actitud eh, del Consejo General de Poder Judicial porque no han dado ni dos días al gobierno, no solo eso sino porque bueno porque creo que tienen que estar quien eh, tiene que acostumbrarse los jueces a ser cuestionados ¿no? y que y que eh, acatemos sus decisiones no quiere decir que nos gusten o mm. que o que estamos de acuerdo con todas ellas ¿Pero no tendría eh, que tener un perfil más institucional un vicepresidente, yo creo que tiene un perfil absolutamente institucional y también creo que Pablo Iglesias está donde está y es vicepresidente por defender lo que defiende y que quizás eh, ciertos encorsetamientos que, que trae la, la política institucional tienen que, que terminar y que eh, yo creo que Pablo Iglesias es perfectamente consci consciente de que representa a la ciudadanía de toda España pero también de que representa unas ideas y de que es vicepresidente porque representa unas ideas y que esas ideas tienen que estar presentes en su discurso uh -huh. eh, La entrada de Podemos en el en el gobierno ha dicho usted que era absolutamente necesaria para cambiar las cosas. Eh, lo que ha cambiado mucho es el panorama en el último año. Hace un año, sí. eh, a Unidas Podemos prácticamente se les daba por por desaparecidos, eh, bajando en las en las encuestas, iban a ser engullidos por el por el Partido Socialista. A pesar de los de los eh, resultados, todo eso eh, todo ese proceso compensa con la, la entrada del gobierno. Bueno, yo creo que es evidente que la posición de, de Unidas Podemos a día de hoy en la política estatal e incluso la posición del Carrequín Podemos a día de hoy en la política vasca eh, es eh, bastante más relevante e influyente que la que tenía eh, tanto Unidas Podemos como Carrequín Podemos a, a inicios de 2019. Creo que eh, es verdad que se ha perdido fuerza electoral pero todos sabemos que la política no va solo de, de la fuerza electoral que uno tenga, sino de cómo la utilice ¿no? y de la, la capacidad que tenga para representar esas ideas. Eh, hombre, es importante, a mí me gustaría que, que nuestros resultados mejoraran y que en las próximas elecciones, ya sean las autonómicas o las que vengan en un momento dado, nuestro resultado mejore. Eh, pero lo que sí sé también es que con, la, con el espacio político que tiene a día de hoy Unidas Podemos ha conseguido que el gobierno de España tenga un programa progresista que se parece mucho al, al programa que, que Unidas Podemos traía bajo el brazo para presentarse a unas elecciones eh, generales. O sea que el Carrequín Podemos en Euskadi, con eh, 11 escaños, ha sido capaz de arrancarle 200 millones de euros al, al gobierno vasco en acciones positivas para la sociedad y acciones que de hecho ya en estas semanas se están empezando a ejecutar. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿Hay alguna expectativa, alguna promesa, algún compromiso eh, que... Quizás se ha planteado de una manera muy ambiciosa y no se podrá sacar adelante, no sé, eh, los objetivos marcados con las pensiones, la subida del salario mínimo hasta donde se ha dicho que se va a subir, la intervención en los alquileres. Eh, ¿Han sido expectativas demasiado elevadas o, o este es el, el programa que va a cambiar mm. lo que se ha hecho en los últimos 10 años? Yo... Yo creo que lo has expresado perfectamente. Ese es un programa que va, que va a cambiar y a revertir los recortes y a revertir eh, las pérdidas de derechos que han sucedido en los últimos 10 años. Es que ese es el objetivo que tiene este programa, además de eh, reforzar eh, derechos sociales, eh, ampliar su base y obviamente preparar también al país para una serie de retos que vienen en el futuro, ¿no? como puede ser la transición ecológica. Eh, por lo tanto, medidas ambiciosas. Bueno, yo creo que subir el salario mínimo eh, a 1.200 euros en cuatro años, no en uno, en cuatro años, eh, viendo cómo ha sido la subida de las subidas del IPC, cómo ha sido la reducción del poder adquisitivo en muchos sectores de la sociedad, o cuáles son las medidas de salarios mínimos que hay en Europa, también incluso en un momento en el que hay un debate sobre un salario mínimo eh, para toda Europa, pues creo que es precisamente por ser a la altura de lo que exige. Esa Europa y además, eh, digamos que ser punta de lanza en políticas progresistas. Eh, subir las pensiones en base al IPC es que es un mínimo. Es que es un mínimo. Es que lo que no tenía que haber pasado es lo que pasó en los últimos 10 años, que los pensionistas se encontraban con subidas de un euro. Eh, anual eh, y que no podían eh, luego pues, llegar a fin de mes después de haber estado trabajando y cotizando 40 años es decir, es que eso ya no es ambicioso es decir, el momento en que califiquemos de ambicioso una subida de las pensiones en base al IPC entonces creo que tenemos que, que reevaluar cómo estamos pensando sobre las pensiones yo creo que es lo mínimo uh -huh. eh, Desde Euskadi, en materia territorial eh, uh -huh. ¿qué sensibilidad se puede esperar de este gobierno? Yo diría que, que alta yo diría que ya se, se ha visto. Eh, el Gobierno se ha comprometido claramente con eh, completar el, el Estatuto de Guernica. Es una demanda que mayoritaria en Euskadi, una demanda que ha tenido el Carrequín Podemos desde Euskadi que ha defendido Unidas Podemos en Madrid. Eh, y que todos tenemos claro que, que, completa, que completar el, el Estatuto y eh, es una mejora, eh, que va a tener Euskadi, que además es necesaria, obligatoria y que estamos hablando de, de un derecho. no eh, También se ha comprometido a tener eh, sensibilidad y a, y a apoyar eh, bueno, pues una eh, posible reforma del estatuto en el caso de que llegue ahí al Congreso de los Diputados. Eh, y creo que, que, bueno, que eso ya demuestra una serie de sensibilidades que va a tener el gobierno con el papel que quiere jugar Euskadi dentro, dentro del Estado. Eh, más allá de eso, pues el simple hecho de que el, la política que va a tener este gobierno respecto a lo territorial vaya a ser una política de diálogo y no una política de judicialización, en el caso de Cataluña especialmente, y va a ser una política... De, de, de entender cuál es la configuración territorial, de entender lo que es la plurinacionalidad y de dialogar con, con pues por ejemplo con el Endacari pues yo creo que, que demuestra que se va a tomar mucho más en cuenta eh, la, la opinión que bueno, que tengan eh, las, las comunidades en este caso Pero hay, hay sectores que en el primer consejo de ministros eh, ya han puesto la la alerta eh, no afecta directamente a la comunidad autónoma vasca, mm. pero sí a Navarra, el primer consejo de ministros, sí. recursos sobre el, sí. el fuero nuevo. Eso, ¿Eso es judicialización? Eso es un error. Yo creo que los compañeros navarros lo han lo han, mm. lo han han eh, expresado claramente. Sí, sí es una judicialización y, no, y es un error que, que ha de corregirse. Creo que hay eh, hay que tener dos cosas encima de la mesa. Hay, hay inercias que hay que revertir. O sea, hay inercias que hay que revertir y el gobierno español ha sido un gobierno de recurso fácil, ¿no? Tener la pistola de recurso siempre en la mano eh, y creo que eso es algo que, que toca corregir inmediatamente y estoy seguro además de que se va a corregir. Y lo segundo, creo que la sensibilidad de este gobierno eh, va a permitir que bueno, pues que este primer recurso acabe solucionándose sin ningún tipo de problema y, sin, y, y que no termine siendo como lo que yo entiendo que, que fue, que es una injerencia en el autogobierno Navarro y más en una decisión además que se tomó por unanimidad en el Parlamento Navarro. Uh -huh. eh, yo creo que es corregible y que se corregirá. Eh, ustedes han firmado los presupuestos en Euskadi con el gobierno del PNV y el PSE. El uh -huh. PNV vota sí a la, a la investidura, se guarda la carta de... De tener acceso preferente a conocer las medidas fiscales que vaya eh, a proponer el, el Gobierno de España, el eje del presente y el futuro es PNV, PSE, el Carreguín Podemos? Bueno, yo que a los periodistas les gusta marcar ejes así muy rápido y ejes estables y permanentes. Eh, yo creo que la política es más compleja y eso tendrá que ver con, con las decisiones que tome cada formación política. Eh, si bien es cierto que en el Estado es un eje que tiene vocación permanente porque creo que todas las fuerzas que han apoyado a la investidura tienen clara la necesidad eh, que, que tiene este gobierno de ser estable, de ser duradero y de, y de poder sacar el programa político adelante ¿no? y creo que ahí pues, el PNV es parte de esas, de esas fuerzas políticas que ha apoyado a la investidura y creo que, que, que entiende perfectamente que, que hay que trabajar unos presupuestos en el Estado, que hay que eh, hacer que este gobierno dure y si venimos a Euskadi pues todo dependerá de la voluntad que tenga el gobierno a la hora de negociar una serie de cuestiones. Ah, el Coreca ya ha insinuado que en el futuro pueden ustedes entrar en el gobierno. Bueno, pues el Coreca puede insinuar muchas cosas. Eso es una reflexión que corresponde al Carrequín Podemos, que en ningún caso se ha efectuado, de hecho. Nuestro papel a día de hoy está en la oposición y que, y que corresponderá al Carrequín Podemos hacer cualquier reflexión sobre su papel, sobre todo después de saber cuál es el lugar en el que le coloca la sociedad vasca al Carrequín Podemos en unas elecciones. Eso es importante saberlo y saber qué demanda la sociedad de nosotros y de nosotras. Al margen de eso, nosotros en el trabajo parlamentario siempre hemos tenido claro que en tanto en cuanto se tomen en, cuan en cuenta las opiniones del Carrequín Podemos y, y no sean contrarias o no vayan eh, en, en clave de recorte de derechos o no eh, sean, eh, choquen con nuestras posiciones programáticas pues eh, proyectos legislativos eh, reforma de estatuto ponente de autogobierno, cuestiones de memoria o como hemos hecho este año, materia presupuestaria eh, siempre vamos a negociar porque es la forma de, de hacer nuestras políticas efectivas eh, ya digo, como se está demostrando esta misma semana, que ya se están ejecutando algunas de las medidas aprobadas en el, proyecto, en el acuerdo presupuestario uh -huh. eh, ¿Le gusta el plan de, de Jonan Fernández para el acercamiento de presos? Bueno, eh, tampoco creo que difiera en gran medida de, de, los, de las anteriores propuestas que ha hecho el, el, el gobierno vasco yo creo que que el acercamiento de, de, de presos y presas tiene unas claves muy sencillas. Uno, que de, se tiene que dar porque es una cuestión, eh, uno, de humanidad. Dos, de, de defender el, el, en, en clave de derechos humanos que las personas presas puedan eh, realizar sus penas en sus lugares de arraigo social eh, y que no haya un doble castigo para las familias de estas personas presas. Y... Luego, pues está la segunda vertiente que no debe ser condicionante de la primera, porque la primera es eh, una condición que se debe dar sí o sí, eh, que es que a nosotros, como fuerza política, nos gustaría que los procesos hicieran los presos hicieran un proceso de autocrítica y de reconocimiento del daño injusto causado. Pero no como premisa previa. No, no como condición, no como condición porque eh, o sea, yo creo que ese proceso tiene que darse y que es un aporte importantísimo para la sociedad y para la convivencia y es algo que siempre le vamos a demandar a, a las personas eh, presas. Pero eh, también creo que estas personas tienen derecho a cumplir sus penas cerca de sus casas. Uh -huh. Hagan o no esa reflexión, porque yo creo en la reinserción, creo, que, eh, creo en el buen trato a las personas privadas de libertad, Creo en que no debe haber un castigo para las familias. Entonces son dos cosas que eh, no condicionan una a la otra. Pero yo quiero que se dé la segunda también y quiero que estas personas sean capaces de reconocer que han causado un daño injusto y muy grave a la sociedad y a una serie de personas en concreto que son las víctimas. Las 9 y 22. El, el Partido Nacionalista Vasco ha empezado ya su, su proceso de designación de candidatos para las autonómicas. No está la fecha fijada, pero el PNV ya tiene eh, su maquinaria en marcha. El Partido Socialista también. Suponemos que el PP lo tendrá que hacer, eh, y más después de la marcha de, de Borja Semper. ¿Y el Carrequín Podemos, candidato al endacario candidata para cuándo? Pues pronto, pronto. Eh, yo creo que la semana que viene ya aprobaremos el calendario de, de primarias o por lo menos la propuesta que, que hará la, la ejecutiva, eh, yo la voy a llevar ya allí, yo estimo que más o menos ese proceso se dará alrededor de, de febrero y eh, entiendo que para, para dentro de... bueno teniendo que ver cuánto va a durar este proceso, pues dentro de un mes, mes y medio, podremos hablar de, de candidatos o candidatas, bueno, en este caso de, ya de, de, la, de la nom, del nombramiento de esa persona. Uh -huh. eh, nombramiento en en febrero, dentro de un mes o un mes y medio aproximadamente. Sí, sí por ahí mes. Y la semana que viene ustedes hacen una propuesta. ¿Usted? Yo hago una propuesta de guía de calendario de primarias de calendario. y ya las candidaturas, pues cuando se abra el proceso. Uh -huh. Hay que respetar todos los canales... Eh, ...y ahí ya eh, todo el mundo podrá presentar las candidaturas que considere... ...y evidentemente, pues seguramente desde por lo menos... Un, un conviene, que debate, ¿Conviene que haya debate o que haya una sola candidatura? Es indiferente, la verdad creo que si hay una sola candidatura... Eh, ...tiene que ser fruto de un acuerdo interno, es decir, no, no fruto de una imposición... ...sino fruto de, de que ha habido eh, una, un consenso al respecto de quién tiene que ser esa persona... Y si hay debate, pues eh, me parece bien también porque creo que nuestros procesos de primaria, si algo hemos aprendido, ha sido a naturalizarlos y que luego el resultado eh, es lo que importa y lo que importa es que ese resultado ha sido votado por la militancia del Carregui o sea, de Podemos en este caso, de Podemos-Euskadi y que ese resultado puede ser plural y puede va a ser en base a los votos de la militancia. Mm. ¿Usted se descarta como candidato? No, aún no, pero sí que es cierto que hay que hay más opciones. Y, y bueno, que eso es un debate que, que quiero tener con, con la gente de, de mi equipo y con, y con la gente con la que con la que vengo trabajando hasta mm. hoy. ¿Hay más opciones y su preferencia? Bueno, eso se sabrá cuando, cuando corresponda presentar las candidaturas. Mm -hmm. eh, ¿El día 30 usted va a hacer huelga? Bueno, yo personalmente no creo porque tengo una carga de trabajo importante. La militancia de Podemos tiene libertad para hacer eh, la huelga, eh, porque además es un derecho individual que y, y colectivo, y así va a ser. A ver, las huelgas no se deciden por carga de trabajo, no, es, es, mucha o poca, ¿no? no es, es, es, es simplemente, eh, bueno, eh, nosotros como, como organización lo que vamos a hacer es dar, dar libertad a, a la militancia, para, para hacer esa, esa huelga. Si lo que usted me quiere preguntar es qué opino sobre, yo sobre esa huelga. Dese de por preguntado. Nosotros, desde luego, como organización eh, progresista, siempre eh, apoyaremos y, y respetaremos eh, todas aquellas movilizaciones y reivindicaciones, muy especialmente las que vienen de, del movimiento de pensionistas, pero también las que vengan de, de todos los movimientos sociales. A mí me preocupa que esta huelga se, se quiera enmarcar o se quiera utilizar por parte de algunos sectores eh, de manera preelectoral y sobre todo eh, que esta huelga no dé margen de confianza a, ni, ni de 100 días a, a un, al gobierno más de izquierdas que se ha, que se ha eh, generado, que se ha creado en esta democracia. no Es que eh, porque la gran parte de las reivindicaciones que plantea esta huelga son competencia estatal, y todavía eh, no hemos podido ver cuáles son las acciones que va a tomar este gobierno. Por lo tanto, creo que hay que darle ese margen de pues confianza y sí. yo al gobierno se lo voy a dar y por eso eh, no voy a hacer huelga, porque le doy ese, ese margen de confianza al gobierno y porque, se lo voy, y porque confío en las medidas que va a tomar, de hecho. Si había una reivindicación de revalorización de las pensiones por parte de, de quien convoca la huelga, que, repito, respeto y, y entiendo que, que también habrá militancia de Podemos que la apoye y que participe en ella, eh, pues acaban de subir las pensiones. ¿Es una huelga contra el gobierno? Por eso se lo tiene que preguntar a los, a los huelguistas. Eh, no sé si es contra, pero sí, desde luego, para reivindicar una serie de cosas... Eh, al gobierno y es un gobierno que acaba de presentar un programa y acaba de llegar entonces mmm, difícilmente puede incumplir un gobierno su programa en 13 días o 8 días Pues Lander Martínez Secretario General de Podemos Euskadi le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana vale, Hacemos una pausa 927 y 27. <música>